Bueno, pues aquí estamos con Javier peribañez Velayos, nueva incorporación, aunque ya han pasado un par de meses, ¿no, Javi? Pues sí, desde enero que entré oficialmente en John White. Tres mesecitos llevas ya con nosotros y, y bueno, la incorporación de, de Javier fue dada debido a que acabamos justo la temporada, pues temporada alta, ¿no? Todo el tema de la, de la general abierta, en pleno... Eh, apogeo de, de rodajes en una cacería si fuese de montería, de rececho, eh, caza menor y estábamos muy hasta arriba y nos dimos cuenta que nos hacía falta una postura eh, que defendiese eh, el campo, eh, lo rural, la caza y que, y que estuviese puesto en ¿no? la temática y, y obviamente contando que fuese un profesional dentro del sector de eh, audiovisual, ¿no? que supiese pues, controlar los programas de edición que, que controlamos en, en la empresa y, y que, bueno, que da igual la cámara que se le echase que pudiese tener la habilidad y la soltura como para estar lidiando con ellas día a día y estar rodando documentales de, de caza. Bueno, Javi, cuéntanos un poco ¿no? cómo fue resumidamente los, los, los inicios y vamos bueno, entrado un poquito más en detalles hasta acabar a, a, a día de hoy, ¿no? que hemos llegado de África y nos metemos a contar un poco el viaje. Bueno, eh, anteriormente ya trabajaba un poco con, con John Wilde, ...porque sí que estuve un año así... ...haciendo grabaciones que os hacían falta... ...y, y como autónomo pues estaba... ...allá al pie del cañón... ...y bueno pues estuve haciendo alguna grabación de montería... ...estuve también en un viaje en Turquía con, con John Wilde... ...y poco a poco pues he ido escalonando de nivel... Hasta, ...hasta el día de hoy que estamos de vuelta de África. Sí, eso es, estuvo trabajando al principio como freelance... ...como bien ha dicho y luego ya se incorporó pues en plantilla con una oferta que, que se lo pensó y al final accedió y, y apostó por la empresa y la, las ganas que le ponemos ¿no? el día a día a que salga el trabajo y a que salgan las cosas como nos están saliendo y, y bueno, pues por eso a día de hoy le tenemos como una apuesta firme y, y defendiendo, está con nosotros ahí el escalafón día a día, rodando, montando y documentales y sufriendo. Sufriendo en la montaña, para arriba, para abajo y yendo detrás de Javier porque no es fácil ir detrás de Javier. Agatas, arrastras. La verdad es que sí, que nos exigimos bastante dentro de la empresa cuando vamos a rodar. Muchas veces, eh, Javi me está acompañando mucho a tema de rodajes, tanto con arco sobre todo. Has empezado arco. fuerte con arco y es muy sacrificado lo que dice él, ¿no? que, que tienes que estar encima y tienes que tener sí. mucha paciencia. El arco te exige mucho. Ya lo sabes tú que el arco es... Eh, la caza con arco es 100% caza porque te tienes que meter encima del animal, tienes que acecharlo, tienes que resecharlo. Y, y la verdad que quien conoce el mundo del Arco no creo que quiera salir, a no ser que se desespere porque no lo hacen. ¿no? Sí, pero no a todos los cámaras les gusta grabar precisamente no. Arco porque es lo que más... Complicado es para grabar, pero a la vez yo creo que es lo más gratificante porque es donde sacas mejores imágenes. Así sí. al cabo, porque estás en contacto directo con la naturaleza y estás en un cara a cara que muchas veces no excede más de 70-80 metros con el animal para efectuar un lance y grabarlo. La verdad que son muchos hándicaps ¿no? que se le sí, pone al, no. al director, de no, al que dirige un poco la grabación y, y le hace estar muy pendiente para que no se le escape absolutamente nada. Bueno, pues como estamos diciendo, no, acabamos de llegar de África. O sea, Ayer a las 8 y media estábamos aterrizando en Barajas y con los cuerpos un poco destrozados después de haber estado... 30 horas ahí de viaje. 34 horas. 34 horas. Y 10 días sin parar, sin exprimiendo parar. África a tope. Estuvimos en la zona de, en la zona de Sudáfrica, más concretamente, más concretamente Easter Cape, y una zona bastante especial de la mano de Joaquín Vadillo, eh, que es una de las pocas zonas abiertas de la zona de Sudáfrica con un atractivo... Muy eh, para la actividad energética muy bonito. Bueno, Javi, cuéntanos, ¿no? aparte de ser un viaje internacional muy atractivo ¿no? para, a nivel personal para grabarlo, también cuéntanos un poco tu experiencia ¿no? en África por primera vez, que era tu, tu primera Bueno, vez. pues la, mi experiencia en África lo primero fue sorprenderme, no sé, es decir, joder, si es que esto parece España. O sea, el terreno montañoso, que yo no me lo esperaba ni mucho menos así, es como estar diciendo, que lo decíamos allí, hijo, es que esto parece eh, mínimamente León o Asturias, eh, las montañas, eh, increíble. Tú me dijiste antes de irse, no, si no vamos a andar mucho. Y ahí ya te confiaste un poco porque ahí hay que andar, hay que andar y sobre todo con el arco, ya <risa> lo sabía yo que había que andar, pero bueno, el, sí. el terreno espectacular. La verdad que tuvimos mucha suerte porque, como bien dice Javi, eh, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar, yo no sabía que íbamos a andar tanto pero sí que sabía que íbamos a tener un, una ventaja un poquito más allá de la que suele tener eh, pues todo el mundo no cuando va a cazar a África porque bueno, teníamos la gran suerte de que a Joaquín Vadillo le conozco desde hace mucho tiempo y al profesional y dueño de, de, de, de la casa donde estábamos viendo y, y el entorno, Vilen, eh, sí, pues también le conocía de muy buena mano y joder, fue muy grata la sorpresa cuando el primer día cazamos juntos, con Patrick el Tracker y con Billen, y Billen me dijo, mira eh, Javi, dice, has estado unas cuantas veces en África ya, creo que sabes más que de sobra cuáles son los antílopes que hay, sabes qué macho o qué no macho tirar, y yo creo que para que podáis tener más posibilidades tener cuidado con estas cosas, pero vais a resechar solos. Entonces, bueno, lo que te dije, ¿no? es un gran privilegio poder estar en África, en una zona abierta de montaña y que te dejen en un punto. Nos daban, recuerdo, ¿te acuerdas cuando nos dieron el collar del perro, el Garmin? Sí, sí. <risa> para que el profesional nos tuviese localizados GPS, que fue una muy buena idea. O sea, pero si nos pasaba algo no sabíamos cómo comunicarnos. No, no es pero... que nos quedásemos quietos durante dos horas en un sitio. Y sí, iban a buscar. Iban iba, iba, iba a acudir al rescate. Y la verdad es que disfrutamos muchísimo, aprendimos, sí. porque se aprende en cada sitio al que y cometimos errores y también tuvimos lances con mucha fortuna. Muchos lances, Como los facos, muchos lances. ¿Te acuerdas cuando nos metimos en los facos? Nos metimos, los vimos a 800 metros en una pradera. Sí. Y ¡buah! la entrada la verdad que fue muy bonita, mano a mano los hasta dos. 20 metros más fuimos de ellos. Nos metimos hasta 20 metros de 8 o 9 facos y no con todo. Y eso, íbamos con arco y que teníamos que tirar más grande. <risa> y lo conseguimos. Sí, lo conseguimos. Y la verdad que las tomas, bueno, tú, tú estabas detrás, cuéntalo. O sea, pues es lo que estabas diciendo, ¿no? Volvimos a 900, 800 metros porque estábamos a los impalas, te recuerdo. Uh -huh. El dichoso impala que se ha resistido. O sea, muy complicado de cazar porque tuvimos, ¿cuántos? Dos lances a los impalas y. Tres lances. Tres sí. lances y, los tres y los tres fallados. Y los tres fallados, bueno, fallados. Sí, sí, no, no los tres fallados, excepto, excepto uno. El, el primero sí. que, que, que esquivó la flecha, sí, eso que es. yo creo que le pegamos en el cuerno, pero. Y los demás, muy complicado. O sea, están súper atentos, están los animales muy pegados y, claro, a la mínima. Eh, pues eh, salen corriendo. Nos hicieron aprender muy rápido, sin palas, de que no era tarea fácil con el arco y, y nos dimos cuenta de que lo fácil y divertido era los flacos. Los si sí, es que como un español, los guarros no sí, lo sí, llaman. Sí, sí, más con, y más con esa boca que tienen allí, sí, que, sí. que es madre. Y nada, pues eh, lo vimos y dijo Javier, vamos para allá. Y fuimos para allá, pues ya en la zona ya la conocíamos, que habíamos estado un, unas tardes de antes. Y, y fuimos y nos metimos poco a poco, sí que me dijo Javier, dices cuando están comiendo son tontos, cuando están con la cabeza para abajo eh, te puedes meter encima de ellos con el aire eh, a favor, que no se van a dar cuenta ya si fue, o sea, nos metimos... Eh, me acuerdo que estaba debajo de un árbol del primero a 20 metros y luego en la pradera que estaban todos los demás sí. que esperamos hasta que salió el más grande y, y efectuamos el lance. mucho ¿vale? tiramos a 52 metros y Javi lo grabó, Javi se quedó 5 metros detrás, yo avancé 5 metros delante que fue ya un poco en busca ¿no? de pues, lo que exigimos a la empresa, ¿no? siempre exigimos el 100% y, y, y lo teníamos para tirarlo 5 metros antes pero joder, el lance era bonito pero no del todo y me avancé, avancé yo 5 metros, Javi se quedó atrás y cogió en secuencia la flecha saliendo del arco y el, y el faco a 52 metros. La verdad, es que el plano secuencia fue muy bonito. Y nos quedamos con un animal que corrió 100 metros. Tuvo que venir. Vilen. Con, con la asistencia de, del perro. Hitler. Hitler, sí, eso es. Así, así, así, le, así le llama Hitler. Que el perro, he visto pocos perros así en África. Un perro sí, de aguas, no sé qué raza era, no me acuerdo. No lo sé. Pero era un perro de aguas, grandote, así rizado, pero rizado. Y, y una auténtica maravilla. Desde. Cobrarnos un faco fácil, que el tiro lo llevaba muy bien puesto, a cobrar, por ejemplo, un kudu con un tiro a la escápula sin dar nada de sangre, a 300 metros del tiro, levantarlo, echarse a por él y tumbarlo. el lance ese también, ¿eh? Sí, tumbarlo ah, es este de... Cuando lo vea la gente va a flipar. Sí, sí, la verdad es que ese lance da mucho, va a dar mucho calor, vamos a dejar la intriga ahí, pero el lance acabó eh, con muchas cosas, pero el remate fue el perro echándose al cuello del culo debido a que algo pasó algo antes de antes. Bueno, pues no contamos más. No contamos no más, y más. Y lo dejamos ahí, dejamos la incertidumbre. ¿Qué lance, Javi? ¿Qué lance? ¿Qué lance? Cuéntame unos ¿Qué lance es el que más te...? Bueno, pues el primer lance yo creo que fue el que más me gustó. El primer lance que fue... ¿Cuál? Al... ¿De la hembra Faco? de Faco? Ese. Sí. Ese fue, claro, estábamos, como hemos dicho antes, en, en, en la montaña, ¿no? Y, ¿no? y no te esperas que arriba de la montaña estén, estén los Facos. Uh -huh. Y, y fue a hacer la entrada y fue espectacular también el lance, cómo corrió, cómo la seguí en cámara... Eso ahí... Bueno, no me voy a contar, más, me sí, me voy a contar ese, más. ese lance la verdad que estuvo, estuvo muy bien. Le estuvimos intentando el fantasma de África, ¿no? que le llaman, que era el kudu, y se reían los profesionales de nosotros. ¡Ah, qué coño vais a intentar vosotros el kudu a rececho con arco! Y en cierta medida me da, me da rabia darle la razón, porque la llevaban, no tuvimos oportunidades y efectivamente le llaman el fantasma de África porque Tuvimos muchas oportunidades con hembras, pudimos haber tirado sí, una hembra de kudu, más, sí. pero en posibilidades, oportunidades con machos de kudu, ni una, ni con una. un macho decente. Lo máximo, no, ni, una, ni una. Los últimos días que vimos ese grande... Sí, íbamos entrenados, íbamos, y cosas, íbamos preparados para que saliera un kudu que suele tener mucho cuerpo, tirarle a 90, 100 metros con el arco, pero ni siquiera esa oportunidad. Y, y bueno, luego el transcurso del viaje, la verdad que fue avanzando con el otro grupo, ¿no? Con bueno, el equipo... Un poco, un poco desastroso, Fernando Con el equipo de Fernando, <risa> Fernando Yago y Luis como cámara, que es operador eh, de, la, de la empresa, como realizador, editor, Luis Carballo, creo que le conocemos ya todos. Y, y la verdad que un equipo conformado por la parte también de Arco, que Fer Arco se, se encaprichó de, de afrontar el safari con Arco, y bueno, la verdad que dentro de las dificultades que tuvo y las complicaciones que hubo, pues podemos decir que tuvo suerte. Eh, el primer día tiró una cebra con el arco, que, que bueno, que esto está todo grabado en una serie que esperemos que en poquito, en un mes y medio o dos, eh, esté lista para entregar en el canal de televisión y que la podéis disfrutar. Siete capítulos es lo que va a conformar esta historia que estamos contando y aquí la estamos resumiendo un poquito. Pues Fer eh, empezó a la mañana, tiró una cebra a 40 metros y la pinchó con el arco y bueno luego transcurrió una serie de sucesos que lo vais a ver en el capítulo pero deciros que acabó con éxito sí. pero tenéis que ver cómo cómo se jugaron las cartas para que se a acabase estaba, estaba un poco de, de en desesperado manos. el arco sí es, o sea, es normal o sea estaba porque muy nido, estaba sí. emperrado que, que el arco el arco el arco y muchas veces pues si sí, el arco no no está a punto o no estás hecho tú a ese arco o... Claro, no, yo creo que fue más tema de los, fue, fue tema de los nervios, Fueron iba entrenando como tres meses o cuatro y la verdad es que iba muy puesto, pero la gente, los nervios son muy, muy, muy mal amigo de efectuar un lance con precisión y templar los nervios. Pero bueno, luego sí que verá, tuvo suerte con el kudu, que es lo uh -huh. que hemos comentado, tuvo mala suerte con los facos, pudo tener alguna oportunidad, que ya la veréis también. Y, y bueno, yago, eh, ya que estamos hablando de mala suerte, ¿con qué tuvo mala suerte? Con el kudu. Con el kudu también y hago el kudu, pues bueno, eh, cosas que pasan en la caza. Eh, tuvo la oportunidad un día de tirar un kudu muy bonito, le falló un par de tiros lejos, pero que a lo mejor el primero se tenía que haber quedado con él, pero obviamente estás en África con un ejemplar grande que está deseando poder cazarlo y los nervios te, te pueden, obviamente, y claro. lo falló y al día siguiente fueron a intentarlo por la mañana y pudo efectuar dos disparos con la segunda intentona alcanzando el animal pero no lo alcanzó como debía. Y... No, pero es que es así, al fin y al cabo vas a África, no, no llevas tu arma, te, te alquilan un arma allí que no es el tuyo, mm. no estás acostumbrado a ese arma muchas veces chace, o, sí, te hace fallar o, y no estar cómodo. Y, y que también es muy incómodo estar con un, o sea, no incómodo, pero mucha presión con, con un profesional, con un amigo al lado que te está viendo, con una cámara, en ese caso iban dos cámaras, y que oye, que, que hay que templar mucho los nervios y hay que estar ahí. Y es, es complicado, pero bueno, en, en resumidas cuentas el viaje la verdad que fue una auténtica pasada. El viaje muy bien, yo creo que a, a nivel de grabación sí. ha ido ha ido bastante bien. Tenemos más o menos 3 4 lances por capítulo. Sí. 3 4 lances por capítulo. Yo solo digo que yo tuve la suerte de que y está grabado lo que va a salir de cazar el real dulce, el orix, el mountain riback, el Blessback... Cuatro facocheros, un doiker y qué más se nos escapa, bueno, tres lances fallados a Impalas y un lance fallado, una hembra de Mountain ryback que la tiramos ahí con una angulación tremenda y, y bueno, ya lo veréis en el vídeo, pero ahí os avanzó que me la comí con patatas porque soy un paquete. <risa> no, pa paquete no. Y Yago y ya Fer la verdad es que resolvi resolvieron muy bien, con dos facos cada uno. Kudu por parte de, de Fernando, Zebra por parte de Fernando, Oris por parte de Fernando, Springback, no, pero Impala. Los, los dos eh, hicieron con una cebra, ¿no? Los dos hicieron una cebra y Yago. Iago eh, hizo Zebra, orix, Impala, muy grande. Eh, Blazeback también muy grande. Faco, como he mencionado. Y bueno, el Kudu, que lo tenéis que ver que no se pudo quedar con él al final. Y bueno, hay más sorpresas, también salimos. A conocer el mundo de la noche en no. África y no penséis, no penséis que nos fuimos de bailes Porque no teníamos nada que hacer allí en África con cómo se mueven y el ritmo que tienen. En una pista de baile, cuatro españolitos, allí no teníamos nada que hacer. Probamos el mundo de la noche eh, cazando con, con luz, ¿no? con linterna, con foco, como allí. Y con arco. Y con arco y con escopeta. Y nos dio una escopeta que tenía más años que la polca. Y bueno, por, por experimentarlo. Escucha, pero la, la escopeta mataba a un conejo a 100 metros. Sí, sí, o sea, teníamos mucho cachondeo y la verdad que muy buenos ratos con los profesionales y descubrimos un poco ¿no? lo que es la caza nocturna en, en África con linterna con fuego que nunca lo habíamos vivido y, bueno, y ahí también va a salir en, en dos capítulos uh -huh. o un capítulo, no recuerdo bien y, y bueno, eh, para reflejaros que, cómo lo vivimos y que opinéis también todos vosotros a ver qué os pareció y si os gusta o no Yo creo que sí, que a la gente le va a gustar porque, bueno, sobre todo la caza con arco porque es tan complicada y tan compleja que, que irte a un país como es Sudáfrica y, y el cazar, como, como hemos cazado tú y yo con, con el arco, pues eh, eso a la gente le va, le va a gustar. Y que aquí no hay trampa ni cartón, o sea, eso es eh, territorio abierto, uh -huh. lo hemos estado cazando y, y los animales son salvajes. Sí, o sea, el único animal que se cazó encerrado es el orix. El orix. El, todo lo demás está cazando abierto y, y por eso lo hace un poco especial esta serie, ¿no? Hablábamos con el canal con el que vamos a compartir esta serie y vamos a emitirla, y es Caza y Pesca, y la hablábamos con ellos... Y nos decían, joder, es que África está muy triturado, está muy visto, está muy explotado y, joder, al fin y al cabo, siempre es lo mismo, ¿no? Que es que Sudáfrica, esta verdad es que estamos acostumbrados a zonas un poquito más, eh, vamos a ser claros, ¿no? O sea, vallas cinegéticas en las cuales tú cazas y los animales los tienen hasta distribuidos por diferentes eh, fincas pequeñas, ¿no? Eh, a veces de 600 o de 700, pero no suele exceder mucho más. Eh, no digo que no esté mal. O sea, que esté mal, o sea, yo, o sea, cada uno refleja su opinión, pero Sudáfrica es lo que suele ser, ¿no? Una finca de 1.500, 2.000 hectáreas dividida en pequeños. Mmm, cercones, por así decirlo, y luego hay fincas, ojo, muy, muy buenas, cerradas, que estás afrontando a lo mejor una extensión de 8.000 hectáreas y no hay ninguna valla entre medias, entre vértice y vértice. Eso también, ojo, cuidado, ¿eh? que hay que cazar ahí. Bueno, entonces o sea, Eso es bueno, como, como un coto de caza Sí. Normal y corriente. Y lo bueno es que hemos cazado en los tres sitios en este safari, como os decimos hemos cazado todo en abierto excepto los oris. que los Orix justamente los cazamos en dos fincas de estas. Una mm. enorme y otra un poco más pequeña eh, en la cual eh, podemos eh, mostrar un poco las diferencias y es por lo que lo hicimos. ¿no? Así que yo creo que va a tener mucha chicha, mucha variedad la serie para poder mostrar los diferentes factores y las cosas que van pasando la serie. Y lo va a hacer diferente y yo creo que va a llamar un poquito sí. la atención y se va a salir de lo que estamos acostumbrados de ver en África, de por ejemplo, Arco, Arco África. Si tú te metes en YouTube, ¿qué te inspira? ¿O qué sueles ver? O pues una espera en un blind, Rey, en, claro. en una charca. A los facos y, y ya, y yo no creo que... De, sí, que entran, gente... entran. No, hay muchas esperas, ¿no? De que entra mejor un cudo al agua y tal. Sí, pero eso no, no transmite, o sea, porque no. al fin y al cabo estás... Es que a nosotros nos gusta, yo creo, demasiado lo difícil. No, no, es, no es que, que, que... no transmita, es que nos gusta demasiado complicarnos <laughs> la vida. Y, y efectivamente es como dices. Nos gusta tú, ¿no? sufrir la caza, que sí. es como hay que vivirla. La caza sufrida es caza, ¿no? Como el que, el que dice. Entonces, bueno, eh, lo único de no volver a repetir y no volver a, a vivirlo, yo creo que es el viaje. Como Uf. tal, las horas que te tiras viajando, que es que son aguas. Es si hemos estado en la punta de abajo de eso. Sí, en la punta y es que y todo. está mal hecho, es que está muy mal hecho, porque antes cuando había la conexión, yo me acuerdo, cuando había la conexión Iberia en Johannesburgo, era una auténtica maravilla, te tragabas 12, 13 horas de vuelo, pero es que estabas en Johannesburgo, cogías un vuelo un vuelo doméstico como podemos coger aquí en Madrid de Madrid a a Cádiz, que claro. es una horita y poco y estás, no, es que de esta manera tienes que coger una escala de 7 horas que llegas a Doha Doja, Doha, Johannesburgo, son otras ocho horas y media y cuando llegas a Johannesburgo tienes que coger un vuelo doméstico de horita y media a dos horas, pero es que luego cuando llegas al aeropuerto tienes que hacer dos horas y media, tres durante bueno no durante kilómetros y kilómetros de pistas de tierra, ¿no? Que bueno que, que, que, que yo, no, yo, yo no yo no yo no conozco a nadie que conduzca más rápido que los Uf. africanos en territorio de, de pistas de tierra, o sea, territorio hostil, completamente, cómo va. Allí, allí son las carreteras, son así, son caminos. No, no, o sea, que no se apunten al Dakar, que ganan. Es alucinante a la velocidad a la que van y parece que... ¿cómo? Como si vamos nosotros... Vamos, tiene más restricciones la M30, la M30 en Madrid tiene más restricciones que ellos en una pista allí. Desde o sea, con eso os decimos todo. Desde luego. Porque, mira, me acuerdo cuando estábamos con el curvo, o sea, con o sí, con el cubo de, de, de, de Fernando, cuando fuimos a buscarlo, madre mía, o sea, eso fue una... una auténtica locura, digo, como nos salgamos desde el camino con el coche, aquí, aquí se acabó todo. No, no, alucinante. Y bueno, la gastronomía bien o sea, alucinante. Vale, esa, esa ¿Eh? lasaña. Joder, hacían unas lasañas y el primer día no recibió ninguna lasaña de Fua. cul, con su quesito por encima, y claro, aquí hay uno en la plantilla que no está en, ese, en este podcast ahora mismo, que es Luis Carballo, que Luis Carballo hay dos formas de hacerles feliz. Es diciendo, haz, haz absolutamente lo que quieras grabando, en plan territorio libre, y, y la más importante es dale de comer y que esté bueno. Es, que me encanta. O sea, es alucinante. Es como un niño pequeño grabando. Le, le dan un plato de comida, lo primero que hace es coger el plato. Sí, ponerlo. sí, sí, o sea, disfruta y por la mañana será el primero que estaba a primera hora. A no por pues ser puntual. Que lo es, sino por desayunar y ver cómo se estaban preparando sus huevos, su revuelto, para coger fuerzas. Luis, seguís comiendo. Sí, nada, la verdad es que hemos disfrutado cada uno con sus cosas y, y muy contentos de estar aquí. Estamos en plena postproducción ya, estamos con el primer capítulo y estamos ahí pues bueno, debatiendo y diferenciando un poquito ¿no? las temáticas que van en cada capítulo, diferentes opiniones y, y en pleno movimiento de postproducción, así que... Nada, con calma y en un mesecito y medio, dos, lo, dispondremos, lo pondremos a disposición del canal de Caza y Pesca y que ya decidan cuándo se va a emitir y ya os avisaremos. Así que estamos en abril, el 25 de abril, yo creo que sobre junio esto está puesto bueno. en marcha, esperemos. Depende esperemos. del canal, pero os avisaremos. Desde luego que se enterará la gente de que eso va a salir. Eso es. Así que nada, oye, pues Javi, qué un placer tenerte de. Con, con todo el equipo de Fernando yago que doy las gracias por ellos en África, tu primer viaje, y que no sea el último, que si dándole caña no, Chicha... Hay, viene mucho, queda eso un veranito es. cargado de, de grabaciones. Sí, sí, o sea, estamos ahora con mucha Chicha. Te vas en septiembre al a Elk, ¿no? Eh, en septiembre nos vamos a... Tessa, te vas sí. con Ignacio, con te vas I... al Elk, si sí. sí, no recuerdo mal, ¿no? sé, ¿no? que vamos a cazar. Sí, os vais al Elk, yo creo. En Marruecos estamos nosotros en septiembre... Rafa, el Rafa y yo, y luego en Berrea, y bueno, tenemos muchas producciones entre medias que nos vamos ahora serie de con serie también. Eso es, la serie del Corzo, que nos vamos la semana que viene a grabar el tercer capítulo. Ah, os lo dicho, que nos gusta estar en todos los asados y... Y que no paramos. Y eso es, así que nada, a cargar baterías como aquel que hice y a seguir rodando. Eso, eso. es.